También es cierto es. Bienvenida, bienvenida a Susurra del Papel Bueno, pues ya está todos los moldes Esto es de ayer Y vamos a desmoldarlo A ver cómo ha quedado Tengo que decir que tengo el ventilado puesto Y el aire Hoy oh, no, ahora lo he quitado Mirad Es este lacito ¿Veis? Así ha quedado Pero se ha quedado bien Mira, vamos a desmoldar este otro. Estos moldes los hice yo con, con la pasta que me mandó Resimpro. ¿Os acordáis? Bueno, pues mira, Esta sería la vieira con la perlita. Esto es otro lacito que también este molde lo hice yo. Vamos a desmoldar. A ver qué tal. Mira. Un lacito en azul, muy chulo. Voy a ir quitándolo. Pues no sé, vamos a desmoldar. Este ya está. Mira, hice una ala en dorada. Vamos a desmoldar. A ver qué tal. Mira, es como un color arena. No llega a ser dorado, dorado, pero. Lleva como, como brillito, mira, ¿Veis? son dos alas. ¿eh? Se pueden usar también de hierba si la hacemos en verde, pero son dos alas. En principio, el molde eran dos alas. ¿Veis? ¿Qué más? a ah, mirad, también hice este, este marquito. Vamos a desmoldar. y mirad que mono, muy chulo, muy chulo pues no sé, aquí hice esta florecita Mira, con el centro en dorado y hice el palito, solamente el palito ahora tengo que rellenarle lo que es el helado el palito en color así como marroncito para que fueron como un palito de madera ¿Vale? Del polo. Eso no lo voy a desmoldar porque lo voy a volver a llenar. ¿Qué más? Ah, mira Hice estos corazones. A ver... Esto lleva un... Ah, para colgar. ¿Veis? Ahí lleva un, un agujerito. Y aquí hay otro que hice dos. A ver... Mira. El otro... No sé si... Sí, es que no creo que en el vídeo se aprecie, pero lleva... Es color así como arena, pero lleva como... Es como metalizado. Y es este, el pigmento, ¿veis? Sahara se llama. Es muy bonito. ¿Qué más? Pues mirad, volví a hacer... mira este se sale solo. Mm, con el azul. El caballito de mar. Que este también lo hice yo, el... El molde, ¿veis? Esto es una barra del labio y está el caballito. El caballito de mar. ¿Qué más? Ah, mira. La nubecita. A ver. En azul. Mira, qué bonita. La nube. Tengo esta y otra grande, pero me gusta la chiquitita. Y además lleva como varios tonos, ¿veis? Más oscurita y más clara. Es muy bonita, queda muy bien. Me gusta mucho. Y después de estos... Pues he hecho la palabra voy, a ver si sale bien, que yo creo que este le va a faltar la banderita, pero es que, a ver, es muy, ve, ahí está con la letra B, este sería la O, que es una camiseta, y este que es un gorrito, la I. Y como me sobró un poquillo más, pues hice esta que dice Babi. Y sería, creo que la veis. Y es como un, es, es un gorrito. A ver. ¿Veis? Sí. ¿Qué más? A ver. Me falta por. Ah, mirad. Y por último, que hice. Esta que va. Lo he, he aprovechado esto para pegarlo ahí. Por último, mirad este voy a hacer esta cajita y la voy a hacer con, con resina estoy dando primero una manita de pintura que de es de amelí celeste azul burbuja se llama es muy bonito una segunda mano está no está lijada ¿eh? quiero que se vea así como si estuviera envejecida la verdad que esta pintura es muy bonita, tiene un azul muy bonito pongo ahí para que seque y ahora el cajoncito ¿veis? y por aquí mmm, también le voy a dar una manita y por dentro también ¿eh? y la dejo que seque, cuando seque pues volvemos. Eh, vamos. Mm, ya, ya se ha secado entera. Y como aquí en esta no le voy a hacer nada, solamente aquí, pues entonces lo que vamos es a decorarla. Lo primero que le voy a echar, va a ser, esta también ya está seca. Voy a echarle cola, cola por todo lo que es el corazón. El tirado y se lo voy a poner con estas perlitas. cubrirlo entero el corazón yo quiero que el corazón se me quede así muy tupido y ahora con la misma paletilla o con otra más finita creo esta bien es más finita <coughs> voy a aplastarla vale un poquito para que queden bien pegaditas para que se caiga se caiga como quedado hueco, una de dos, ahora recoger de aquí, que esto corre más que la liebre pues volveré a coger de aquí, y vuelve a echar, y vuelve a mojar, para que se quede el máximo número de micro de estas pegadas, y ahora pues vamos a esperar que se seque un poquito el pegamento, no por nada, pero para que se quede más fija, ¿sabes?, esta que queda aquí en la bandeja luego la recogemos, <risa> la estoy apartando porque si le pongo la caja encima la caja baila, parece los payasos, resbala sí. y dejo que, que se seque un poquito, luego esta que queda aquí las la paso aquí y ya le quito el tapón y lo meto en el tarro, aquí tengo un embudito por aquí de metal que entra y ya la pasó la botella pero de momento no que si lo muevo mucho se me van a caer más entonces vamos a dejar que, que se seque un, un poquitito pues lo volvemos aquí a atar. bueno pues cuando se seque que vamos a quitarle el, la cinta de carrocero bueno yo la decoré así vale y vamos a quitarle la cinta de carrocero a ver qué tal muy bien pegada, ¿eh? entre que es la resina y yo le di con la plegadera para que se pegara muy bien, ¿Ves? mira el grosor que tiene, ¿Ves? esto hay que darle un poquito de lija, mira qué bonita queda, está perfecta, me encanta, y está durita, a ver si encuentro palito este igual, ¿eh? parece cristal ¿Ves? llevo una estrellita de maraí, ahí le puse una media perla secret para los secretos el faro el velero dando la vuelta al faro y el mar y esto es una pegatina de de puffy ¿Qué? creo que por ahí la tengo no sé si está por aquí o por allí y bueno, vienen varias y yo pensé que en la más así pues le podría también había chiquitina porque yo la quería chiquitita había una gamba pero una gamba ahí no me gustaba y le puse la estrellita pues nada esta es mi colaboración con Resimpro pro hasta aquí todos los moldes que yo he sacado. A ver, que lo pongo aquí. ¿Veis? Todo esto. Y ahora, esto está hecho con... Todo está hecho con la... Con la Resin Pro. Eh, lo diréis, con la resina de dos componentes. La epoxi Y esto está hecho con la UV. Me ha tardado en curar... Pues ni 24 horas, vamos, es que mmm, tardé un poquito más en eh, echarle el pigmento porque el primero que hice fue el transparente, después el azul y el último este y ya me costó trabajo eh, poder manejarlo porque enseguida empezó a curar. Es que el tiempo es el tiempo, ¿veis? Creo que ha quedado muy muy bonito y ahora esto sería el cajón de la caja, la caja la tengo que decorar por cierto que esta mañana he ido a la playa y se me olvidó traerme arena porque quería hacer algo con arena y esto está muy gracioso pero creo que esto estaría más bonito porque así en azul, bueno, es bonito y tal, ¿no? pero yo creo que estaría más bonito de colores es decir, hacerlo con una resina que después luego podamos pintarla porque es como resaltaría más Vale, esto se ve con un barquito, una camisetita y un gorrito. Pero yo creo que quedaría más bonito pintada de colores. Y esto sí, esto queda muy bonito porque ahora se le ponen piedras y queda muy bonito. Y est estas que me encantan, ¿eh? Las nubes es que me molan un montón. Me gustan, mire, un montón. Me encantan cómo quedan. ¿Sí? ya veis que es durita y esta pues nada igual se le pone aquí un a ver que lo tengo por aquí aquí en mi cajita creo que la metí ahí pero aquí lo que quería enseñaros era que aquí se le pone una argolla y para un tassel, pues, queda muy bien, así, y se puede colgar, y el chiquitito también, queda muy chulo, pues, <coughs> creo que, reto, reto conseguido. conseguido, muchísimas gracias Resimpro por haber confiado en mí haber tenido tantísima paciencia porque la verdad es que ha tenido muchísima paciencia porque yo también he tenido que esperar al tiempo y, y bueno ya volverlo a intentar tengo más tengo más ¿cómo se dice más eh, molde que me gustaría utilizar y y ahora sí estoy animada porque he visto que bueno que va para adelante, que me ha salido. Esto coge perfectamente en su cajita, pero de todas maneras los bordes los tengo que, que alisar un poquito y esto así tan cuadrado pues como que no. Le, yo se lo redondeo un poquito con la con máquina de una máquina chiquitita de de peli. ¿Eh? Mira esta es el cajón de momento yo creo que no entraría ¿eh? pero creo que no entraría porque hay que limarla ¿ves? esta es la parte del cajón esto iría aquí metido ¿Ves? ahí entonces sobresale esto bueno esto lo tengo que pintar aún no está terminada pero la parte que va con resina esta sí porque me gustaría mmm, hacerle con resina también esta parte de aquí. Aunque no lo sé. Porque si lo pone así encima de algo aquí. Le puede poner cualquier cosita. Pero creo que sí. Que esta parte también se lo voy a hacer con resina epopsi. Y después por los lados. Pues se lo voy a decorar. Con, mmm, con de estos marineros. veis, Con daiku. De, esto es una brújula de estilo marinero me parece que quedan muy bonitas, me encantan, la verdad es que me gustan muchísimo como quedan, yo me tengo que hacer una para mí, porque me gustan mucho. ¡Qué!